El lenguaje de señas nicaragüense es reconocido por lingüistas, antropólogos, eh, como uno de los lenguajes más nuevos del mundo, autóctonos. Nicaragua tiene el orgullo de decir que tiene un lenguaje propio y reconocido oficialmente a través de, a través de la Ley de Lenguaje de Señas Nicaragüense, la Ley 676. He visto un base y el niño porque él, ahora, él. Hace sus cosas en la casa y es atento con uno y he visto un cambio en él, que él se siente alegre. Él ya no está lo mismo como era antes, pues que solo estaba ahí, era malcriado, ahora no. Él está como aprendiendo. ¿no? No se sabían comunicar. El trabajo que hemos realizado con los muchachos, pues, primero de captarlos y de que aprendan, pues, lenguaje de señas ha sido bastante fructífero para nosotros, muy bueno. De igual manera, pude ver también que estamos con padres de familia, porque los padres eh, necesitan al mismo tiempo aprender esas palabras que ellos están aprendiendo, porque eso es parte de la comunicación dentro del hogar principalmente en los niños y padres de familia. Mira, yo fui bastante maltratado en las escuelas porque no me sentí aceptado. Era bastante difícil para mí, fue frustrante ir a la escuela y muchas personas inclusive me pegaron. Mira, yo quiero estudiar, pero aquí no sé a qué escuela ir, pues muy importante porque también la familia, o sea, nosotros como sordos, a veces es difícil saber dónde estudiamos y solo nos sentimos bien solos con los sordos. Bueno, yo he aprendido bastantes señas, a comunicarme. Bueno, sí, porque yo me comunico con los sordos, me siento muy contento, me siento muy bien, principalmente con mi amigos. Quería que, que, que él aprendiera a, a este, comunicarse, porque él pues no podía comunicarse antes, pero ahora sí, ahora hace pues cosas que pues, antes antes o, o sea, pues, no podía pues hacerlo, pero conforme el, el curso se fue dando. Él va, él va cambiando aparte de eso que pues él está aprendiendo yo también y estoy pues aprendiendo